mil ochocientos millones de pesos premio mayor para el número uno cero cuatro ocho de la serie 48 premio mayor para el número diez cuarenta de la serie 48 en ese momento procedemos a preguntarle a nuestra delegada si los resultados son correctos. Son correctos. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Recuerden que a través de nuestras redes sociales podrán conocer los resultados de este sorteo. Muy pendientes a inscribir sus billetes durante todo este mes de mayo y participar por esos grandiosos premios en este mes de madres. Feliz noche. Recuerda que tú y yo somos Quindío.